Hola, hola chicos y chicas, estamos aquí en tu canal favorito Tecnoaplis Bueno amigos y amigas, en esta ocasión les traigo una aplicación La cual va a proteger su botón de inicio y volumen Y lo mejor es que vas a poder acceder a todos tus ajustes rápido y de una manera sencilla Bueno, vámonos al video La aplicación de la cual tanto les hablaba se llama Asistente Stow. Es una herramienta flotante en la cual podrás... Me darle estilo propio porque podrás configurar sus botones sus opciones como la limpieza del dispositivo como podrás también mostrar las aplicaciones que tengas como te voy a mostrar en la siguiente manera le vas a dar en coach menú y vas a configurar esto lo cual se va a mostrar aquí mismo en el botón como se muestra en la imagen esto es lo mismo que se mostrará acá cómo puedes configurar, le das aquí en los botones de más y vas a añadir las opciones que tú quieras por ejemplo yo quiero poner esta opción para aquellas personas que les gusta grabarse mientras juega Free Fire, Book, Call of Duty Mobile, podrás utilizar esta opción que se llama grabación de pantalla, le das en ella y te va a dirigir a sus configuraciones por ejemplo la resolución que podrás cambiarla a las HD que son supremamente buenas para los videos que quieras grabar. Y para aquellos que quieren grabar su voz, grabar la, el audio de, las, de los juegos de las aplicaciones le das en ella. Listo, le das permitir y con eso podrás grabar tu sonido y grabar la pantalla. Sí, bueno, la otra que te dije de mostrar tus aplicaciones, le das en aplicación de dibujo, le das en la auxiliar, le das en aplicación de dibujo y te desplegará todas las aplicaciones que tengas disponible en el dispositivo. Bueno amigos, no es más y gracias por ver el video y espero que te ayude esta aplicación que es muy importante para aquellos que no quieran dañar sus botones de volumen y de encendido. Okay. Espero que te suscribas y le vayas a dar en la campanita para que cada vez que subo un nuevo video pueda notificarte y no perderte ningún contenido que esté subiendo al canal.